Para lanzar proyectiles, eh, una de las formas más eh, comunes es hacer que el personaje principal, que es este que tenemos aquí, en este caso vamos a utilizar un, un cangrejo, eh, lance otro objeto. Vamos a crear un segundo objeto, en este caso vamos a, a dibujarlo en un momento, vamos a hacer pues, como una pelota o algo parecido y vamos a hacer que el cangrejo lance esta pelota. Entonces, una de las formas de, de configurar este lanzamiento de, de proyectiles es hacer que esta pelota esté dentro de, de vamos a llamarle proyectil vamos a hacer que esté dentro de del cangrejo es decir en la misma posición donde está el cangrejo hasta que pulsamos el ratón en el momento en el que pulsamos el ratón el proyectil va a salir lanzado en dirección a donde está el, el ratón entonces vamos a hacer que nada más empezar eh, se envía un mensaje vamos a llamar mensaje 1 y vamos a hacer que al iniciar este eh, hasta que toquemos el ratón todo el rato este objeto que es el proyectil que va a lanzar el cangrejo va a estar en la misma posición que el cangrejo así que le voy a decir que vaya a la posición de el cangrejo eh, todo el rato, entonces aquí en el sensor lo que le voy a decir es hasta que no pulsemos el ratón ¿vale? repetir hasta que ratón presionado con lo cual nada más empezar eh, todo el rato va a estar el proyectil yendo a parar al mismo punto donde está el cangrejo, con lo cual si lo hacemos que quede por detrás ¿vale? eh, no se verá ah, vamos a probar a ver cómo funciona vale entonces como podéis observar a ver ¿Vale? Todo el rato va a parar donde está el cangrejo. ¿eh? Si muevo, si se diera el caso que muevo el cangrejo, ¿vale? Todo el rato va a ir a parar a su posición. Bien. Eh, para hacerlo un poco mejor, incluso podríamos pedirle que se, que se, que se escondiera. ¿vale? Con lo cual todo el rato estará escondido y en la misma posición del cangrejo. En el momento que presionamos el botón, el ratón, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que el proyectil apunte hacia el lugar donde tenemos el ratón ¿vale? y a partir de ese momento vamos a hacer un bucle que poco a poco vaya eh, moviendo el proyectil hacia esa dirección, es decir, lo situamos orientado al, al punto donde queremos que vaya y ahora que poco a poco se vaya moviendo hacia ese punto ¿cuándo va a acabar? pues va a acabar pues, una de dos, o bien cuando toca el enemigo o bien en el caso que, que vamos a hacer ahora cuando toca el borde ¿vale? entonces él va a ir moviéndose hasta que toque el borde de la pantalla en el momento que toca el borde de la pantalla ¿vale? pues eh, vuelve a, a desaparecer acabamos de configurarlo y vamos a ver cómo queda ¿eh? tenemos aquí hago un clic aquí, viene volando hacia el punto ahí tendríamos que hacer un bucle aquí grande para que no lo englobará todo. A ver, movemos todo el código aquí y esto que vaya todo el rato aquí. Bien, apretamos, apretamos y como podéis ver, pues de esta forma relativamente simple, vale, ya tenemos configurado este lanzamiento de proyectiles.